De, tenemos por aquí eh, a nuestro compañero donde vamos a estar platicando un poquito con él, aquí para interesante. Y pues vamos a empezar con algunas preguntas, eh, algún, alguna información, cosas de interés. Y, pues vamos a ir deteniendo de aquí la plática este, para ir aprendiendo. Yo siempre digo que siempre podemos aprender algo de todas las personas. Entonces seguramente de, después de esta entrevista vamos a tener este, pues otro conocimiento, otra idea, otro todo y pues más en el sector en el que te encuentras ahorita, que es el sector salud, ¿no? Sí, Entonces, excelente. Bueno, pues antes, para no presentarte yo, mejor preséntate tú y cuéntanos un poquito de quién eres y qué estás haciendo ahorita. Bueno, mi, mi nombre es Carlos Iconia, soy eh, argentino, radicado en Chile ya hace, hace, hace muchos años. Soy, tengo un doble rol, trabajo en una compañía llamada Entelai, que es un emprendimiento, una startup de inteligencia artificial en el área de salud. Y el doble honor que tengo hoy, soy el CFO corporativo y a su vez también manejo todos los aspectos comerciales y operacionales en Chile. Ya hace un par de años, eh, viniendo del pasado, con mucha experiencia tanto en finanzas como en gerencia general en la industria farmacéutica, con lo cual el área de salud ya la vengo manejando hace varios años, y tanto en Argentina como en eh, experiencia internacional que pude vivir, por suerte, entre Brasil, India y, y, por supuesto, en Chile. Ok. Entonces, ahorita te tocó estar en el tema de tecnología de salud y justo en un boom que está, bueno, vamos a decir así un boom, porque pues de alguna forma hay muchas cosas que no, no se conocen, ¿no? Digo, y al final siempre ese es el tema científico, ¿no? De ir, ir investigando, ir iterando, ir conociendo. Sin embargo, siento que ahorita pues, el contexto es todavía más incierto porque están sucediendo cosas pues, que no se tenían, ¿no? Entonces a mí eso se me hace súper interesante este, de la plataforma que ustedes tienen porque finalmente ustedes están analizando pues, un chorro, un montón de información detrás para que, uh -huh. pues, para que sea de alguna forma encontrar esos, esas predicciones, esos patrones, eso todo que es lo que se encuentran ahorita haciendo. ¿Me puedes platicar un poquito de cómo ha sido esa pues ese bagaje entre que empiezan a, a recopilar información y deciden empezar a interpretar un poquito de, de esto. Sí, sí, la verdad. Eh, en particular lo que ha pasado sobre todo en la industria de salud y la tecnología en este último tiempo, se ha acelerado muchísimo. La industria de salud es una industria que, a pesar de que ha tenido una, una innovación muy importante, eh, en medicina tratamientos etcétera en tecnología siempre avanzó en forma un poco más más lenta y una industria un poco más reacia a incorporar la tecnología por supuesto la epidemia del covid obligó un poco a acelerar esa esa situación y además en un contexto en el caso nuestro en América Latina donde realmente en, en salud hay varios problemas que se tienen que cubrir porque hay una falta de acceso ya sea por los costos de salud que existen ya sea por la la poca capacidad de poder acceder a, a buenos diagnósticos o a buenos centros de salud. Con lo cual eso, eso nos generó una, una, una visión, a, en realidad a nuestro equipo de socios fundadores hace algunos años, allá por el 2014, donde comenzaron a investigar todo lo que es eh, la, la cómo lo que tú decías, decías recién, cómo incorporar información, juntar información, tratar de darle una, una forma y, un, y, una, y una dinámica que pueda permitir a los eh, por un lado a los médicos poder tener información en forma más accesible y a los pacientes, que en definitiva lo que nosotros buscamos es a los pacientes para que acompañarlos en todo su proceso, de, en, en, en su ruta, a través del sistema, del sistema de salud. Así un poco que nació esa, esa, esa necesidad y, y básicamente inicialmente lo, lo, lo que hicimos fue apuntar a todo lo que es eh, imágenes médicas todo lo que es adquisición de, de imágenes o toma de, toma de imágenes eh, de diagnósticos son procesos muy caros, son procesos que están centralizados, que realmente están en grandes ciudades, en, eh, en los pueblos, zonas, en, en, en zonas lejanas, es mucho más difícil tener acceso a una radiografía, a una mamografía, a una resonancia magnética, a una tomografía, con lo cual esa fue la primera área de trabajo. Y ahí, ahí así fue que comenzamos a trabajar y a través de, de información que sí hay disponible en todo el mundo, que ha, que ha sido posible para, para hacer comparativos de imágenes, validaciones, etcétera, y, y que han permitido avanzar durante ese proceso. Y, y nosotros brindamos una herramienta más en todo lo que es eh, la tecnología en salud, que como te comentaba, estamos todavía igual en una etapa incipiente, a pesar inclusive de que, de que se aceleró bastante con el COVID. En el 2017 nace, nace la compañía primero en Argentina, donde comenzó todo el proceso de, de, de desarrollo, y a partir ya del, del año 2019, principio de 2020, eh, se incorpora, eh, comenzamos a trabajar con Startup Chile en un proceso de aceleración, eh, de manera tal de utilizar a Chile como la plataforma de expansión regional. Y así arrancamos, y comenzó un proceso largo, complejo, justo en el medio de la incorporación del COVID, con lo cual también eso generó ciertos desafíos, pero que por suerte luego de ya, vamos a ir para el tercer año, hemos logrado comenzar a tener una, ya una expansión regional importante con operaciones donde, como te decía, Convención Argentina y luego Chile, para expandirse a Brasil, donde ya tenemos un, un conjunto importante de clientes y ya estamos dando nuestro puntapié inicial en, en México, ya con un, con un primer cliente para poder seguir avanzando nuestro objetivo ya durante el año 2022, es que así como Brasil fue el primer país fuerte para, para realmente incorporar algunos de nuestros productos, el siguiente paso ya comienza a ser, a ser México, que entre los dos son los dos países más grandes desde el punto de vista de industria de, industria de salud. Así que estamos en esa etapa de, de, de mucho crecimiento, de, de esa, ya la, todos los, los, los emprendedores y los ventricampistas de la atracción, ya estamos con esa atracción, eh, comenzando a, a generar realmente muchas expectativas. Claro, y precisamente hablando de esa atracción, digo, como dices, pues es un tema de los emprendedores que al final están buscando clientes, usuarios, crecimiento, y de pronto llega la venta y no llega la venta, pero sí crecemos en usuarios, entonces como que se, se tiene un poquito ahí ese, pues esa, no sé si decir... No es de motivación porque al final estamos creciendo, pero de alguna forma no sabemos si es bueno o es malo, ¿no? En tu caso, por ejemplo, ¿tú eres fundador? Sí, yo soy un, es un ejemplo raro en este, <risa> en este ecosistema del, de los emprendedores. Yo inicia, inicialmente, yo, primero porque todo, todo, yo tuve toda mi carrera profesional del mundo corporativo, del otro lado, del mundo de las grandes compañías. En el medio, en algún momento antes de entrar a la industria, a la industria farmacéutica, estuve trabajando en, el, en, en, en, en los emprendimientos en las incubadoras iniciales del mundo de Internet, allá por el año 2000, cuando nacen las, las, compañías, las compañías de las redes sociales en ese momento. Con lo cual, tuve esa, esa exposición a lo que era en su momento el, el ecosistema emprendedor. Y, y luego volví otra vez a trabajar en el mundo, el mundo corporativo. Y, y, y hago este salto, ya cuando decidí dejar el mundo corporativo, donde inicialmente yo, yo siempre me defino, no soy un emprendedor, soy eh, aquel que ayuda a que los emprendimientos funcionen como tienen que funcionar. Y, y, y comencé metiéndome en este mundo como mentor. Entonces, primero, y sigo siendo mentor de muchos, eh, de muchos emprendimientos en el área, en el área de, de salud, que es el área que más, más experiencia he tenido de todo tipo de emprendimientos en la área de salud y, y trabajando con ellos y que terminé conociendo al grupo de Entelay donde entré al principio, yo ya es, es una, es un, los socios fundadores son científicos, con lo cual siempre un equipo directivo para que funcione tiene que tener todas las patas que le funcionen, no solo las patas científicas, sino también lo que es operacional y de negocios. Entonces, eh, es como que yo fui la, la pata de negocios que, que, que se incorporó al equipo para ayudar en todo lo que son las ejecuciones posteriores. Y así fue como que me incorporé al, a, a este proyecto en particular. A, antes había trabajado en otros emprendimientos propios, que, que, también en el área de salud, pero más, y eran más emprendimientos de, de productos establecidos que de, que de productos de tecnología o innovación. Entonces, otro que es otro tipo de... De perfil, De ahí sí es más una orientación solo de negocios y no, eh, no, con, no, con, no con tanto orientación a la ciencia. Así, que, así fue como me fui incorporando en el, en el proceso y donde hoy ya estoy totalmente sumergido en este, en este nuevo ecosistema. Y, y, creo que, y, y, y, y, y creo que en el momento justo el, el mundo va hacia eso. Existen sí las grandes corporaciones, pero en definitiva el 80% de la economía las claro. la mueven los emprendimientos y las pymes y así... Y hacia, hacia ello vamos. Oye, y por ejemplo, sí me tocó ver un poquito de tu trayectoria y vi que estabas muy diverso en el mundo corporativo hace muchos años. Pero tú cómo has sentido esa, esa diferencia, porque a veces pensamos que el, duro, el mundo corporativo a lo mejor es más duro que el de las startups, pero de pronto te das cuenta que en el startup estás 24 siete pensando en, en lo que va a pasar mañana y al final depende de ti. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Ahorita me dirás tú, ¿no? Pero al final, si tú te levantas y no mandaste un correo, el problema pues ya es tuyo, ¿no? Y a lo mejor en el corporativo, de alguna forma, no voy a decir que esté bien no hacerlo, pero a lo mejor ese, pues el feeling es un poquito distinto, ¿no? es ah, lo mando más tarde y no pasa nada. Pero acá si no lo, lo mandaste más tarde, a lo mejor es una factura que no te pagaron el día que debías, entonces no pudiste pagar la nómina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que yo, yo, en lo personal, pues siento que hay una, pues una diferencia muy grande entre ese mundo y este. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú, tú sí, lo ves más, más duro o sí, menos? ¿Te gusta? No, ¿Te son, gusta? Sí, no, creo que son dos mundos diferentes. Uh -huh. Yo me, me, me ofrecido volver al mundo corporativo y, y no, no, no, no realmente es, eh, me siento mucho más cómodo en este, en este, en este contexto. El mundo Cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El gran beneficio que tiene el mundo corporativo es que hay todo un paraguas alrededor tuyo de contención. Cuando me refiero a eso es tú recibes un salario mensual todos los meses, sea bueno o malo, pero todos los meses, a fin de mes tienes en tu cuenta tu salario. Te, tienes toda una, una estructura de procedimientos que ya existen y con muchos años por detrás y que funcionan, sistemas integrados también, eh, hay una serie de, de, de aspectos de ese punto de vista que, que, que ayudan y contienen al funcionario que trabaja en la compañía. Por supuesto, existe mucha presión al a hacer estructuras en definitiva o matriciales o piramidales de cumplimiento de resultados, y, y, te, y te decía, el mundo corporativo es un mundo y con mucha contención hacia, hacia las personas, y también esa contención un poco a veces limita la potencial creatividad que una persona puede, puede tener. Eso en el mundo corporativo, el, el mundo del emprendimiento es totalmente diferente. Totalmente diferente. Como tú dices, estás las 24, también puede ser, un, el trabajar en el mundo corporativo, me ha pasado a mí trabajar 24, cuanto más eh, tu nivel de responsabilidad más alto es, ahí el, el 24-7 en el mundo corporativo también, también existe. Eso lamentablemente es así, es así en todos lados. Pero en el, el, el emprendimiento lo que tiene es esa flexibilidad donde uno sí es más responsable de que las cosas pasen. Y, y, y como tú decías, si, si yo no mando un email a la mañana, por ahí no puedo pagar los sueldos después a la tarde, eh, porque no tengo que ir a correr. Es el único cliente que yo tengo que me puede hacer que yo pague con esa plata. Después voy y pago, pago los salarios. El, Estoy permanentemente pensando cómo, cómo voy avanzando e incorporando cosas nuevas al, al negocio y dinámicas y mejoras o alternativas que pueda tener yo para lograr que esa atracción que hablábamos antes, que está siempre ahí como una espada de damocles sobre, sobre el emprendedor, pueda, pueda seguir avanzando. Y, y creo que es un mundo en ese sentido muy, muy eh, diferente. Y por supuesto siempre en esa etapa, porque después en definitiva si el emprendimiento, son pocos los emprendimientos altamente exitosos, muy, un porcentaje muy bajo, de no, no más del 10%, muchas mueren en el camino, otras terminan quedando como una pequeña o mediana empresa, pero eh, después de cierto periodo ya el, eh, las, todos los emprendimientos esos que, que avanzan y son exitosos terminan siendo una corporación. Pero está ese periodo de esos años de... de de nacimiento, que son los que son realmente total, totalmente diferentes. Y no existen procesos, entonces no tienes quién Los procesos a veces uno dice que, que malo que yo tengo que cumplir con todos los procesos, si estoy en una pequeña corporación y si estoy en el, en, el, en el emprendimiento sueño por tener procesos implementados para que pueda ordenarme un poco el día a día. ¿no? Entonces son bien contradictorios y son diferentes y sí eh, no todo el mundo está preparado para poder trabajar en los dos. Realmente hay, hay gente que tiene un perfil más para, para el lado del emprendimiento y gente que por ahí es, en el mundo, que está en el mundo corporativo porque es un mundo donde tú estás en una, una zona de confort que, que te permite así un poco mantenerte en el tiempo. Así es. Sí, yo creo que digo, tiene, como dices tú, sus lados buenos y sus lados malos. Pero pues hay quienes, pues no sé, nos sé, no sé, no sé. hacemos hacia ese lado porque también yo creo que pues tiene muchas satisfacciones, ¿no? Al final está muy padre ver cómo va, pues lo que se va creando, alguien más está resolviendo algo. Entonces, es así, eso... es, es, estás, disculpa, estás encontrando una solución, estás solucionando un problema, como tú dices, tiene la satisfacción que en la corporación la tiene el dueño de la corporación. No la tiene el funcionario que es el que ejecuta las cosas. Y eso realmente es, es, es único. Y en el área nuestra en particular de salud es mucho más todavía, porque uno realmente puede ver los resultados en forma, en forma permanente. Nosotros hemos detectado, hemos anticipado el diagnóstico de cáncer en mujeres por, con cáncer de mama a través de nuestra herramienta de mamografía. Anticipamos un año el diagnóstico en una, en una mujer argentina que permitió que, salvarle la vida. Anticipamos tres años eh, diagnóstico de demencia o Alzheimer en algunas personas, con lo cual permite también que tengan una mejor calidad de vida esas personas en el, en el futuro. Entonces hay, hay muchas, y es así como en nuestro ejemplo, y en todos los emprendimientos. Eh, así como tú en tu emprendimiento eh, te aseguras que la gente se sienta mucho más cómoda y pueda llegar a tiempo a los trabajos y que pueda organizarse mucho mejor en su día, Siempre esas pequeñas cosas son las que a uno le da esa, esa satisfacción, que es mucho más difícil verlo en el, en el mundo corporativo. Uno simplemente está orientado a cumplir con resultados y ese es el único objetivo. Y, por ejemplo, hablando de ese tema, porque digo, como, como comentas, hay muchas satisfacciones, pero pues también tiene sus altibajos. ¿no? De pronto la, las, el mundo ve el resultado final y te ve como un, ah, este es un emprendedor exitoso. Y no, hombre, Carlos le está rompiendo y seguro es rico y millonario y lo que quieras. ¿Cuánto volteas a ver tu cartera? Híjole, pues... Nada. Tengo como un, un, tantos empleados, tantos equipos, tanta tecnología, pero, pero pues todavía estoy en ese crecimiento, ¿no? Entonces, eh, pensando un poquito en, en esa parte oscura del emprendedor, porque finalmente si bien tiene sus flexibilidades y todo, pues también tiene una parte oscura en la que pues como dices tú no todos a lo mejor tienen esa vamos a llamarle resistencia a, a la carrera o ese pues sí esa condición como si fuera una carrera no entonces sí. en esa parte oscura tú cómo cómo te ha tocado vivirla como por ejemplo y que levantaron una inversión este, en, bueno pero sí. no, sí. Chile? ¿sí? sí no no no no sí en este chile hemos la verdad eh. Hasta, hemos, hasta ahora hemos sido exitoso el levantamiento de inversión. Por supuesto, todavía nos, nos falta bastante. Esa es una de las áreas, eh, un poco lo que, lo que tú mencionas, como no sé si, si la palabra es área oscura, pero es el área donde eh, dicen, ah, pero tu compañía vale 10 millones de dólares. Sí, pero que valga 10 millones de dólares no quiere decir que los 10 millones de dólares son de los, de los emprendedores. Es ah, simplemente... Un valor de referencia donde una persona que aportó, por decir algo, 100 mil dólares por el 1% de la compañía, evaluó que esa compañía valía 10 millones. Entonces, está la percepción para afuera esa de, de que tenemos una compañía que vale, digo, los valores así, 10 millones, y resulta que eso es solo para que nosotros tengamos que vivir con 100 mil dólares durante un año. Esa es la zona donde por ahí es la percepción que existe hacia afuera. Pero, pero creo que la, la, lo que hay que lograr en cuanto a percepción para afuera es más que nada eh, mostrar a estos fundadores, este, que realmente son, son personas con, con muchos conocimientos de lo, de lo suyo, que realmente están su interés realmente es cambiar las cosas, no es, eh, no, no es hacerse millonario. Los, los socios fundadores de, de NotCo, por ejemplo, el emprendimiento chileno, de las mayonesas sin de todos los productos veganos, yo te puedo asegurar que no, no, no desarrollaron su producto para ser millonarios. Ellos desarrollaron, desarrollaron su producto para encontrar una alternativa a lo que son los lácteos. Y, y así arrancaron. Que después ahora sea una compañía, sea un unicornio, ese es otro tema. Pero no, no fue el origen por el cual se focalizaron en, en eso. Pero, pero esas son, son percepciones que, que, que, que hay que manejar, así como también las frustraciones del, del emprendedor, ¿no? Y yo creo que ahí es donde es bien importante lo que mencionas también del equipo, ¿no? Porque pues alguien del equipo está focalizado en el crecimiento, en, en que si los KPIs, en que todo va a salir muy bien. A lo mejor alguien más pudiera estar buscando el tema de, del levantamiento de inversión, de, de dónde sacamos ese, esos recursos. Alguien más en el comercial, alguien más este, pues ya dentro de la operación. Eso pensando en el equilibrio. ¿no? Pero sí. alguien, ¿no? Tener ese equipo, cuesta. Ah, exacto, eso, eso te iba a decir, eso, tu, tu, tu teoría es perfecta y lamentablemente no, no funciona así en la realidad. Pero sí, en el, en el día a día, el, el, el foco que tú estás indicando sí tiene que pasar. Entonces, por ejemplo, por más que sean dos personas o tres personas los, los fundadores, en nuestro caso somos un equipo de, de, de tres, Sí hay que hacer un balance de foco. Entonces, eh, si hay que buscar financiamiento, una sola persona tiene que estar focalizada en, en la búsqueda de financiamiento. Porque lo, lo, los otros tienen que estar asegurándose de que si... Porque si yo voy a buscar financiamiento, defender la atracción que yo estoy diciendo que vamos a tener en el futuro y mostrar cómo es que lo estamos haciendo. Y sí focalizarse en cada área. Me, me, me, con mi experiencia de, de mentor en muchas de estas eh, compañías, que generalmente las compañías de, de healthcare, los socios fundadores son científicos de, de, de, de, de origen de investigación, muchas veces, de, de investigación académica y todo. Y ahí te, y ese, ese es, un, es un buen ejemplo de que te encuentras que en el momento que empiezas justamente a encontrarse con todos estos dilemas, es donde se encuentra el equipo por ahí, ahí desbalanceado. Y, y es donde, ahí, es donde sí, ahí sí hace falta reforzar de alguna manera o sea la dedicación de las personas o incorporar a alguien que los pueda ayudar en ese, en ese balance pero el equipo ya no existe debería tener mucha plata para poder incorporarlo pero sí hay que tener la capacidad de poder sí, eh, lograr tener un balance de responsabilidades entre el equipo claro. y ese balance por ejemplo en el caso de tu equipo ¿ustedes lo establecen ¿Cómo decir, ah, yo soy bueno para las finanzas, yo me voy a meter en finanzas, o necesitamos a alguien que haga esto y, y es de regazo o cómo? No, no. Yo creo que en, la, en nuestro caso en particular nació en forma natural. El de los dos socios fundadores son, eh, uno es, es, es un doctor en, en, en sistemas, que es especialista en inteligencia artificial y por supuesto es el CTO de, de la organización. Y el otro es un, es un médico eh, neurólogo con un posgrado en Salud Pública de Harvard, con lo cual eh, tenemos la parte tecnológica y tenemos la parte eh, científico-médica, pero también con conocimientos administrativos desde el punto de vista de lo que es para, a, a través del conocimiento de Salud Pública. Y, y ese es el balance de, do, de los dos socios fundadores. Si yo me incorporo, como te decía, Primero, primero como mentor, me fue incorporando de a poco, porque como que fui ayudándolos a, a tener ese balance de lo que estaba faltando, que era más que nada una, una orientación en el que esto se, se, se transforme en una, en una organización eh, más armónica. Y así fue como naturalmente se fue dando Por supuesto, yo incorporé como si por, por mi experiencia de muchos años en el área de finanzas, ¿no? y en el momento justo donde había que, que ir a la búsqueda de los primeros, los primeros fondos. Uy, y ahorita ya están, están en ese proceso de ir acercándose a fondos. Sí, sí, sí. Ya, ya hemos tenido inversión de... ¿Cuántas puertas has tocado? Bueno, eh. ya perdiste la cuenta. Y más o menos, no, no la pierdo la cuenta. Es como, en realidad hicimos, ya estamos en la etapa, hicimos ya un, un levantamiento semilla, SID, post sid y ahora estamos en un un híbrido típico de América Latina porque en, en, en Estados Unidos está muy muy bien dividido lo de las etapas de financiamiento pero nosotros estamos en una especie, en una especie, en una especie de un post A, que es ese híbrido que discutía la autoridad con un fondo que lo definió muy bien una zona una, una, una zona gris donde estamos yendo a este nuevo a este nuevo financiamiento que ya nos, nos va a ayudar realmente a, a, a hacer un crecimiento un crecimiento exponencial en esta última etapa ya he tocado la puerta en forma directa o indirecta. En las últimas tres semanas, hay unos 35 fondos de inversión. No hemos tenido tantas reuniones, pero ya hemos tenido como... A eso sí le perdí la cuenta. Seis, siete, ocho reuniones. Nosotros en esta etapa no estamos apuntando inversores de Estados Unidos, porque creo nuestra estrategia es trabajar justamente con... Con, con México y Brasil, entonces estamos buscando inversores en México y en, y en Brasil. Y además porque el, el, la industria de health tech es bastante particular y todavía en América Latina, desde el punto de vista de los fondos de inversión, no hay muchos fondos de inversión especializados en salud, eh, salvo en Brasil. Y en México está empezando a haber eh, algunos pocos. Entonces también no es, no es fácil conseguir el, el, el inversores... Eh, adecuado. Pero sobre eso estamos trabajando. Por ejemplo, ahorita que tocas ese tema de que no es fácil conseguir ese inversor, en ese ecosistema de emprendimiento, y de innovación y de financiamiento y ventures y todo eso, hablando de América Latina, porque como bien dices, es muy diferente a, a Estados Unidos u otros países. ¿Tú consideras que sí hay una brecha muy grande? ¿Crees que sí, de alguna forma, se ha evolucionado este ecosistema? ¿O cómo, para ti, cómo, cómo ves ese panorama en, en ese crecimiento ya del ecosistema de innovación, de todo lo que tiene que ver con inversión? Este, como sí. bien dices, que todavía no está definida si es pre-semilla, seriedad, seriedad. Sí. Está evolucionando muchísimo por varios, eh, por varios aspectos. Eh, eh, a, algunos de ellos son. Eh, por un lado, la, la, eh, este crecimiento sí, en, en, en, en que los fondos de, de inversión empiecen a tomar ya verticales. Muchos de los fondos son hoy agnósticos, pero está empezando a haber ya eh, fondos más, más, más verticales en función de la industria, porque ven que están las oportunidades ahí. Hay mayor interés en financiamiento de emprendimiento, por esto que te, te comenté un momento, donde el 80% de la economía es de, de inversión en, en emprendimientos o empresas pymes, con lo cual hay mucho mercado ahí atractivo y, y a su vez también lo, lo, lo, hay, hay, está empezando. Hay, hay plata en el mercado, hay dinero en el mercado y, y hay, hay más disponibilidad de, del inversor directo de, de tomar más aversión al riesgo, que quizás en América Latina esa esa predisposición a riesgo o inversor antes era, era, era mucho más limitada y ahora está empezando a existir, e inclusive también hay, hay, hay family offices que por ahí siempre tomaban, eran más conservadores en su inversión, que están también dando un paso a, a, inversores, a inversiones de riesgo, ¿no? que son este tipo de inversiones en las que estamos trabajando. Con lo cual, hay un buen panorama desde ese punto de vista que se está, que se está empezando a ver. Y por supuesto, el, la, la, la pandemia eh, ha logrado también, ante esta, esta distorsión global de la economía, ha, ha logrado que también lo, los fondos empiecen a, a adaptar un poco. Y también está, cada vez hay más fondos, eh, por eso cada vez hay mucho, mucho más fondos que los que había hace, yo tengo, hace, dos, hace dos años cuando hicimos el primer levantamiento, eh, la, la cantidad de fondos disponibles que había se ha duplicado, triplicado, quizás no, tan, no tanto en el área de salud. Sobre todo si sí, en el área FinTech, que es un área donde eh, ha habido muchísimos nuevos, eh, nuevos fondos, sobre todo porque es un alto potencial aquí en la región. Pero ese crecimiento está, la verdad, está empezando a, to a tomar muy buena forma. ¿Vamos a llegar a ser lo que es Estados Unidos? Creo que falta bastante tiempo. Porque eh, eh, la, el, el, el, en Estados Unidos esta metodología de inversión en en innovación, es algo que está más, eh, lo tiene más absorbido en su, en su ADN de la dinámica de la economía de Estados Unidos en general de hace muchos años, no que es que el gobierno va a estar siempre estimulando a través de la educación, las universidades, la investigación, tienen toda esa estructura donde, de donde nacen todos estos, eh, todos estos proyectos, que, que después los incorporan en las corporaciones más adelante, pero que nacen en en, en, en, en, en todas las investigaciones que se hacen en distintas universidades, que eso acá ahora está empezando un poquito a, a tomar forma, por suerte. Y por suerte en estos tiempos, en, en una manera mucho más acelerada, con lo cual en los próximos años seguramente vamos a estar mucho mejor. Y lo otro que ayuda también muchísimo, Georgina, son que todos los países también están estimulando a través de distintas organizaciones locales, que, tanto públicas como privadas, para asegurarse eso. Un ejemplo es eh, Endeavor y otro, por ejemplo, también en el caso de Chile, Startup Chile es un buen ejemplo de cómo se puede lograr una armonía entre el mundo público y privado para estimular todo lo que es el ecosistema de emprendimiento. Oye, ahorita tocas un punto bien interesante porque, por ejemplo, el tema salud, pues está entre el público y privado, ¿no? O sea, está como que entre esa disyuntiva, entre si sí debe de ser algo público y algo privado. Y la verdad de las cosas es que muchas startups surgen porque a lo mejor lo público pues no es suficiente o no llega a resolver las situaciones que se están presentando. Pero pues no deja de haber un choque entre lo privado contra el sector el gobierno, o sea, este, público y todo eso. En esa parte, ¿cómo les ha ido ustedes? ¿Cómo ha sido sí. Pues no llamarlo pleito, pero sí de pronto creo que debe haber como que esas fricciones entre qué se está resolviendo de manera pública y privada. Si los datos, por ejemplo, ustedes que trabajan con datos, si son públicos o no tienen acceso, o solamente tienen acceso a la parte privada, ¿ahí cómo, cómo les toca...? Ah, sí, en el, en el caso de la información que utilizamos nosotros, es información pública global. Uno, uno compra base de datos, o hay base de datos gratuita de imágenes, bancos de imágenes, o bancos de información, que son las, las que se usan para... Eso no le afecta desde ese punto de vista. Ahora, el último punto que trae, de, de, de, en el caso de salud, el tema público-privado, porque hay una... En América Latina, puede que pueden variar los países, ¿no? pero puede entre, entre el sistema público puede representar entre el 60 y el 80% de los, eh, del total del, del, del volumen de la población. Pero el gasto está invertido. El gasto del sistema privado es el 80%. En un ejemplo típico de Chile, donde el gasto de medicamentos, por ejemplo, el, el gasto del sistema privado es un 80% y el 20% es en el sistema público. Y está invertido el 80% de la gente está en el sistema público y el 20% en el sistema privado. ¿no? Eso está como, como invertido. Y eso, trayéndolo a esto de, de crear alternativas de solución, es donde justamente también se generan esas complejidades. Es mucho más fácil entrar. Y en todo lo que son alternativas de, de, para salud, entrar primero en el sistema privado, porque es mucho más fácil poder identificar un cliente que lo pueda pagar, probarlo y después ir al sistema público. Y el acceso al sistema público es más complejo, porque uno puede acceder al sistema público primero incorporando, después negociando varias, con varias entidades, haciendo un piloto, es un proceso que te puede llevar varios años, entre dos y tres años. Y una startup no se puede dar el lujo de eso, por eso siempre trata de atacar el sistema, el sistema privado primero. Por supuesto, yo en el sistema privado voy a tener un cliente, o tener varios clientes que me generan ciertos fondos, pero siempre el sistema público tiene millones de personas por tratar. Entonces el volumen en el sistema público es mucho, es mucho mejor. Pero los dos hay que atacarlos en conjunto, porque el sistema público, si cuanto antes lo atacas, antes lo vas a poder solucionar por estos los tiempos que te decía. ¿no? Entonces, no es que yo, bueno, primero voy a estar trabajando sobre el sistema privado, ahora que lo implementé voy a intentar el sistema público, ahí va a ser tarde. Tienes que ir trabajando las dos cosas en conjunto, por más que una se implemente más tarde que otra. Y en definitiva, en nuestro caso, que los objetivos son, son claves desde el punto de vista de, de ayudar a los pacientes, si realmente queremos reducir el cáncer de mama y queremos ayudar a los adultos mayores, en su diagnóstico de demencia, eso tiene que ser a través del sistema público, porque es donde está realmente el volumen donde uno puede ya... tener un impacto. Claro. No. ¿Ustedes saben o sea ¿Su cliente quién es? ¿El sistema de salud o el, cliente, el paciente final? No, el paciente, el paciente es el usuario en, edad, en todo lo que es el sistema de salud no son los pacientes los clientes, porque uno no le vende a un paciente, el paciente hace uso de un servicio de salud, de cualquier cosa, Hablando de un medicamento hasta una radiografía, el paciente, si bien es el que paga, y lo consume, es el que usa, no es el que toma la decisión de compra. Y eso es lo que es la definición del de, de, de, de, de, de, de negocio del sistema de salud. Los clientes en nuestro caso son eh, clínicas y hospitales, son los, rad, los médicos radiólogos en el caso de, de, de diagnóstico por imágenes y también los, los seguros de salud, que son, y mucho, en muchos otros países los seguros de salud a su vez tienen integración vertical y son dueños de clínicas y centros de diagnóstico, con lo cual termina siendo más o menos el mismo cliente. Pero esos son los, los, los clientes a los que atacamos nosotros. Y en definitiva son los que le terminan prestando el servicio o dándole el diagnóstico al paciente, que es el que se beneficia con ese, con ese servicio. Entonces digamos que sus usuarios, quienes generan gran tracción, vienen siendo los pacientes. Y pues por otro lado están los clientes, ¿no? Exactamente. Es Exactamente. un modelo, el nuestro es un modelo B2B2C. Esos modelos están bien interesantes porque pasa lo que, lo que te comentaba y a nosotros también nos, nos pasaba en el tema de que, bueno, el usuario final el que lo usa, el que, al que le resuelve un, un problema, pues a lo mejor no es el que paga, ¿No? Y el que claro. paga, ese intermediario, pues a lo mejor ya hace las cosas de una forma que si bien con la tecnología les va a ser más fácil, pues de alguna forma ya lo hace, ¿No? Entonces como que ahí también de pronto se vuelve como ese, el huevo a la gallina. Tengo un chorro de usuarios, pero ¿y dónde están mis clientes. En claro. esa ¿Cómo te toca explicárselos a los VCs, a los fondos? Porque seguramente te preguntan, ¿no? No, en realidad, si no independientemente de que el paciente sea el último, en nuestro caso, el paciente sea el, el beneficiado por el servicio y todo, si tú no le ofreces una oferta de valor al que lo compra, como tú dices, no lo van a implementar nunca, porque ya están trabajando de alguna manera. Entonces, ahí sí es clave ofrecer una propuesta de valor al, al, que, al comprador. En nuestro caso en particular, por supuesto, el, el comprador en términos generales, le estás entregando a los médicos una herramienta para mejorar su diagnóstico, su precisión. Los médicos, eh, los médicos en general, el nivel de precisión está en un, entre un 60-70%. En el caso, por ejemplo, de diagnóstico, por, de, de, diagnóstico de, de demencia senil, el ojo humano puede detectar una de cada cinco atrofias, entonces tiene un 25% de efectividad, por eso es mucho más efectivo si tiene, si tiene ese beneficio. En el caso de las mamografías, los especialistas o las especialistas en, en mama, ellas pueden identificar un, si, hay, si hay algo en el estudio, pero tienen al emitir un reporte como el nuestro, tienen una segunda opinión, entonces no tienen que ir a utilizar tiempo de otro médico para que le dé una segunda opinión, que en muchos casos eso es... Eh, es así. También es un beneficio que permite un ahorro de, de, de costos en el proceso, porque pueden procesar muchos más estudios al mismo tiempo. Y el último punto para, para, eh, para, para concretar es que eh, también esta herramienta ayuda, la, la herramienta que nosotros ofrecemos dentro de nuestra suite de productos, ayuda a descomprimir el, la, la atención primaria. Hoy un paciente... Eh, tiene algo y, y por ahí va un, a va un, va va un, va un especialista, me, le duele el oído y va un especialista de oído y resulta que tenía algo en la cabeza, y hasta que vaya al médico que lo pueda atender, visitó a cinco personas más, cinco médicos más, entonces no, no y, y tardó y, a medida, y va empeorando el paciente en el proceso. Y el sistema de salud gasta mucho dinero en esa ineficiencia. Entonces, eh, con inteligencia artificial, nosotros a través de un asistente virtual que tenemos, ayuda a orientar al paciente también en eso y mejora, reducirlo el, el colapso que hay en la atención primaria y más en esta etapa ahora post-COVID. Eh, post con lo cual, es así como este, este, este, este tipo de productos tiene que venderse. Siempre que lo compras tienen otro beneficio. Si no, vos, tú puedes tener 10 millones de usuarios, pero si el que... El, eh, el que tiene que pagar por el servicio no le encuentra el beneficio para ellos, no, no va a avanzar. Sí, así es el, el, ahí el, el tema de cómo explicar ese valor. Y creo que ustedes lo tienen súper claro. El, ver, y con números, ¿no? Al final trabajan mucho con, con ese tema de números. Y bueno, Carlos, este, ahorita para... Bueno, ya, ya estamos llegando un poquito a, a los tiempos. Digo, tenemos mucho de qué platicar, pero pues vamos a... Sí a acotarnos a este tiempo. Este, si me, cuéntame cuáles son los planes para ustedes, sus planes de aquí a 1, 2, 3, 4, 5 años para el futuro. No, nuestros nuestro planes, como en Telay, creo que estamos ya en la etapa de realmente lograr transformarnos en el líder, los líderes en, en lo que es inteligencia artificial en salud en América Latina. Eh, lograr llegar a, a, a cubrir todos los países que podamos en los, próximos, en los próximos dos años. Como te decía, ya empezamos bien, ya estamos con un pie derecho, ya estamos empezando a tener un footprint, como dicen Estados Unidos, en, en, en todos los países y creo que la etapa que viene ahora es la etapa de, de tracción y consolidación. Una etapa donde realmente, sobre todos los productos que ya tenemos desarrollados, terminen consolidados en el mercado. Y que se nos abra un horizonte para adelante donde, en definitiva, nosotros lo que ofrecemos es inteligencia artificial, mejora de procesos. Entonces, y sobre eso hay un abanico enorme de oportunidades que se van a ir abriendo para adelante. Pero sobre todo en estos próximos años, es consolidarnos efectivamente en ese proceso en nuestra región que es América, América Latina. Y por supuesto, con un potencial de visión sí, a mediano y largo plazo en transformarnos globales, ya que son herramientas y plataformas que pueden ser eh, implementables en cualquier país eh, del mundo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que si sí aprendimos bastante en, en esta ah. charla intercambiando estos puntos de vista y pues seguramente para el público interesante pues va a ser súper súper de conocimiento y de valor esta esta información. Muchas gracias Carlos por tu tiempo, este por la, no, gracias. Atención, por la apertura. Eh, pues nosotros, digo, lo que buscamos es poder compartir esta información, este, compartir esos puntos de vista y pues de alguna forma, pues al final el emprendedor se inspira de los demás emprendedores, ¿no? Entonces está bien claro. interesante, pues conocer un poquito de la trayectoria y de lo que les toca vivir, cosas buenas y malas, este, de todo se, se aprende. Entonces, pues ahorita para finalizar, Carlos, no sé si quieras eh, algún mensaje, algo que quisieras para cerrar. Sí, mira, primero te agradezco a ti, es interesante realmente por esta oportunidad. Ojalá pueda, haya aportado mi granito de arena para lo que tú decías recién. no Hay, hay miles, no millones de emprendedores por todos lados. Y, y bueno, si, si de alguna manera se los puede ayudar con este tipo de, de, de cosas, realmente hace una satisfacción. Así que les agradezco mucho. Oh, super bien. Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias, eh.